Oh, oh, oh,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 The <laughs> puppy, ¿Qué haces? ¿A qué hora? A ver, Creo que en honor del Señor de Jalpa le pedimos al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes y que el anuncio con el convite el anuncio de esta fiesta pues es la ocasión también para anunciar que Cristo reina en nuestro corazón, en nuestras familias en nuestra vida yo los envío a todos ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el recorrido es al Carmen Santo Niño San Antonio y San Nicolás bueno pues en el nombre del Señor vayan jubilosos contentos y anuncienle al pueblo que hay vida y que hay alegría que somos una comunidad que celebra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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, ánimo. Gracias. Viviendo así que encendieron sus, sus Thank <laughs> you. No está suyo, está en la aire.